Hola bueno, qué tal gente, soy MC Developer y quiero decirles que este video está patrocinado por Evolution Optical Podrán adquirir las mejores gafas al mejor precio, lleven sus lentes de alta calidad Transition Última tecnología y los mejores diseños más bonitos y queridos por el público Por favor no lo duden en ir a visitarlo Aquí pueden tener toda la información en Bogotá, Colombia Ir a la carrera décima con número 1920. Acá están los teléfonos. En este video pueden encontrar la mejor calidad y el servicio para que por favor se orienten y encuentren este servicio. Aquí estas gafas obviamente están adquiridas por ellos. Comencemos con nuestro video. que nada quiero decirles a todos ustedes que me quiero disculpar porque he tenido un accidente en el cual me ha impedido grabar videos ya sea música un gameplay o cualquier otra cosa así que como casi no he estado bien de salud y de tiempo además que mi micrófono estaba molestando entonces quise hacer un reaccionando a mi entrevista por ende quiero presentarles a los de Color Gang los de Color Gang son unos chicos que son unos cracks amantes de la cultura, del arte Buscan de todo Los talentos más populares ajá, entre esos yo Y pues bueno Vamos a ver mi entrevista Porque pues como no la tengo en mi canal Quiero ver ustedes qué opinan ¿Qué tal Wanda? Aquí en el trayecto del día a día Lo que hacemos para ir Con las personas a grabar Algo que... Ajá, sí, algo que quiero decirles es que pues yo vivo muy lejos en comparación que ellos, dirán que vivo como un ermitaño. Eh, sí banda que estén ahí, eh, vamos a ir hasta la Mom, pero nada, todo esto lo hacemos, ya saben, por apoyar y, y nada, espero les guste y que estén ahí. Y ya ahorita nos vemos. Excelente. <risa> Me gusta mucho la intro que tiene. ¿Y ahí qué? la ventana. Está oh, en mi casa. Vayan a buscar. Está la a ver. No ¿Para ah, pero aquí son apartamentos. Ay, ya son sí. Viven apartamentos. Tengo que ver. Ah, ya soy español. no un favor, Miguel? Sí, sí. Ah, vamos. ¿Es aquí? Levanta la mañana venía esperando. ¿Sí? No, es no, ah. sí, que no soy correcto <ríe> ¿Qué pasa? Que todo siempre es la mamá la que lo hace a uno quedar bien. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Bueno. está? ¿Qué ¿Cómo está? Felipe? está pero pues estaba dentro de la casa ¿Miguel? ¿Qué tal los veis? ¿Qué tal Antes que nada, bueno el video quedó un corteo ahí Antes que nada quiero decirles a todos ustedes que los que no me conocen bien pues yo tengo una discapacidad por eso ven acá mi silla de ruedas o silla eléctrica Pero yo me puedo mover en una silla giratoria En la que en ese momento estoy sentado Así que continuemos con la reacción <risa> ¿Cómo Felipe. Más adelante, ¿verdad? ¿no? qué sí, pena sí. esta hora de llegar, pero un traje. Me imagino que ha de ser muy complicado. Ay, tenemos gente que no conoce por alquiler de colata. No, sí, nos sí, subimos, sí, nos dijo por allá abajo. Ya que las ¿Qué tal, banda? Estamos en un nuevo capítulo. El día de hoy nos acompaña a Miguel. Le demos un fuerte aplauso a Miguel. ¡No! Bueno, para empezar, Miguel, ¿Sí? cuéntanos quién es Miguel. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel, o más conocido como MCDev, anteriormente como MCDeveloper. El MCDev eh, es una deriva, derivación del MCDeveloper porque no me lo va a creer. Las personas no podían decir MCDeveloper, sí. se acababan al decir developer, developer ¿qué? ¿Qué? No, no, no, no, en el SEO en no, no, no. la búsqueda era muy difícil de que me encontraran en, en YouTube Entonces por eso realmente lo cambié a MCDEV ciencia. Exactamente ¿Para qué más eh, presentación de mi canal? Si sí, aquí la tengo toda, ¿no? Y lo más triste es que el MCDEV eh, Bueno, el developer Viene a mi profesión Que soy desarrollador web Me ah, dedico okay, okay. a hacer aplicaciones, programas y toda la cuestión en el desarrollo web Ok eh, Sí, puede pues ser... Así que si tú estás en Bogotá y necesitas una página web, o una aplicación, no dudes en contactarme. <ríe> Patrocíname. Ha cambiado bastante y, y mi carrera cambió en ese sentido: en que todos me decían, venga, pero MC Dev, es que usted es rapero o algo así, porque el MC. Yo, no, no, no. no. MC es de Miguel Castillo. Sí, ah, okay. Miguel, Miguel Castillo. Castillo ya es MC Dev. Exactamente. Yeah. Sí, <risa> antes que nada perdónenme el desorden que tengo atrás otra cosa que MC pues obviamente es maestro de ceremonia entonces la gente pues confunde que MC viene de ahí pero no, MC es mi nombre, Miguel Castillo como lo digo ahí no maestro de ceremonia así que no es un cliché y developer quiere decir desarrollador eh, en inglés bueno pero te me estabas adelantando ¿no? Okay, ahí, okay, okay. Yo... <ríe> yo como siempre he adelantado, no dejo hablar a nadie es que me van resultante de y resulta yo Para empezar, sí, claro. vale, no importa. Para empezar, eh, entonces, pues, Miguel, MCDE, poco. Como quieras, como quieras. Queremos saber primero, MCDE, a qué te dedicas. Ya vemos que tienes tu canal, eres desarrollador, pero cuéntanos a la banda, en ciudad a qué te dedicas, eh, cuánto tiempo llevas. Ok, actualmente eh, trataré de no resumir bastante mi vida, pero yo desde los 9 años me la paso pegado en un computador, entonces freaky, estudié freaky. tecnología en sistemas. Después terminé en ingeniería por página web eh, Después hice dos especializaciones Donde soy de, de diseñador O animador Y también soy programador back-end Entonces tengo sí. dos especializaciones Máquina. Pero pues últimamente por cuestiones de la vida He tenido que pararlas Así que por ahora me estoy dedicando solo a la música A la música en... Ah, por cierto las, Los lentes que tengo en esta gafa eh, Que digo en este video son patrocinados también Estos son los otros que adquirí eh, son diferentes a estos que tengo puestos En, en, en ¿Sí? mi abuelo ¿Sí? ¿sí? Qué bueno. Cuéntanos cuántos temas tienes Hasta el momento creados Bueno, hasta el momento tengo 14 temas Oficiales, pero Tengo 16 con extras Por decirlo así, donde hago un rap Conciencia por el tema que estamos viviendo okay. del, del COVID Y y ya, y un friki. Entonces, sí, eh, eso es lo que leo. Ah, okay. ¿Y cuánto tiempo llevas en, con tu canal? ¿Cuándo lo creaste? Es muy, es muy curioso, eso? sí, es muy curioso porque precisamente me llamaba MC Developer porque antes este canal no era para, para ser youtuber ni nada. Este canal era para la universidad, para ah, subir okay. videos de que, tutoriales de qué es ingeniería de software, de cómo hacer una página web, de cómo, bueno, tal cosa. Entonces... Nunca me imaginé hacer otra tarea de ser youtuber. No me, no me siento bien incluso en la cámara así hablando con ustedes. Pero bueno, ya me estoy acostumbrando, así que por favor apóyeme. Ahí vamos, ahí vamos por eso no quiero tampoco perder la esencia de este canal no, es una derivación, no, para que la gente no se confunda este es un canal friki, friki, entonces este canal friki aparte de que sea digamos que no digan no, pero es que esto es o es juegos o es tutoriales no, es un friki, o sea, es una mezcla entre tutoriales, videojuegos y música es para que, porque además yo no puedo estar sacando eh, canciones cada ocho días, es no, muy sí, difícil producirlas sí, sí. No, pues ahorita les haremos un paneo de, del canal de, de MCD y verán que tienen contenido brutal y nada, para que después lo vean. Bueno, ok, mira, eres cuéntame. un parcero y agradezco mucho lo que has hecho, pero es que no quiero que las personas después se confundan. Y okay, es sí. porque MC si no, de, todos me van a que, que quede claro, MCDEP de la derivación de developer, donde hay desarrollado, como lo he dicho muchas veces, otra cosa que quería que se dieran cuenta es que pues sí yo tengo una mezcla de, de, de, de mi canal que voy a estar borrando algunos videos porque pienso no extender canales, o sea, abrir más canales eh, he abrido un canal, eh, perdón, he abierto un canal que se llama MC Comedy que voy a subir sketch o videos chistosos o incluso TikToks o de map doblajes que haré con mi propia voz Así que, por favor, después me apoyan, también haré MC Games, eh, y todo con MC, ¿no? MC Games, eh, MC, cualquier cosa que me inventaré, creo que voy a hacer uno para mi abuelita, así que haré eh, como MC Cookie o MC Cocina, o Cocinando MC, algo así, mi abuelita va a hacer recetas, o MC Recetas de la Abuela, eso está a, a futuro. Pero sí, haré uno para juegos, otro para chistes para creo que también haré un canal friki, donde hablaré sobre cómics y toda la cosa, todo lo que tenga que ver con Marvel, DC, ahí también un, a, abriré un canal si puedo, así que espero me apoyen a los que les gusta, pero por lo general seguiré con este canal hasta que logre llevarlo a los mil suscriptores, ya cuando lo llegué a los mil suscriptores y sí sacaré extensiones, este lo dejaré solo para rap, bueno, también depende de ustedes si quieren que lo cambie o lo deje así Me dejan aquí en la caja de comentarios Gracias, sigamos, sigamos, sigamos Dejen en los comentarios Perdón, MC Death. Bueno, MC Death, cuéntanos ¿Qué ha sido lo más difícil de, de hacer videos Estar metido en el mundo de YouTube? De streamear, de todo lo que haces Honestamente es tan difícil porque Yo a mí no me gusta estar mucho en el YouTube O sea, yo a mí o sea, No sabía ni qué iba a decir pero quería decir, a mí no me gusta estar metido en el YouTube, porque ahorita les explico. ¿Qué? No soy muy, muy socialista. No me gusta que, ay, qué hola, qué tal. No soy muy social, es los nervios de la entrevista. ¿Cómo está ahí eso? No es que no me guste hablar con la gente, sino que por problemas, de pronto uno no se siente tan cómodo. Que venga, que escuche mi canción, que tal cosa, que tal. Es que yo soy de la vieja guardia. Nunca me imaginé que estaría hablando contra un aparato pensando que serían ustedes las personas que estarían viendo este video. Pero creo que ya uno como que le coge cariño a la cámara y dicen, hola tú, ¿cómo estás? Así que, pues, ya, así. Eh, claro, para yo mejorar... Con mis canciones necesito estarle viendo opiniones a muchas personas. Así que no se molesten si tienen a otros amigos cantantes que les digan ¿Qué tal mi video? Por favor, visitan, apoyen, apoyen. Yo, por ejemplo, desde que trato hacer YouTube, mire, doy mi like en páginas que veo que realmente me gustan. Doy de corazón apoyo, porque es que hay gente que les gusta el contenido. ve no se suscriben, no activan aquí la campanita. O sea, definitivamente les gusta pero les apetece seguro activar eso, no saben aquí en computador es muy fácil Tan me gusta y campanita, sencillo continuamos recomiendo, o sea, denme una crítica pero lo bueno, bueno, bueno es que he crecido con otros cantantes que conocí en el transcurso pero de hace momentos no he recibido crítica malas o sea que me digan, que, que eso está feo, o sea que... que... últimamente un poquito una que otra pero no son fuertes, <ríe> así que ahí vamos en la que recibí fue en la que más pegó que fue la de disfruto con, el, con los coros de Carla Morrison, que es como, eso para aclararles también, eso era un, un challenge, no es que me hayan robado, sino que pusieron el reto para que todos los rappers que pudieran grabar bajo ese coro, pues, lo hicieran y yo quise grabar con el coro de ella, a ver mi propio estilo cómo saldría. Es que no tengo alguien que me haga los carros porque son muy malo para los estribillos, pero yo estoy estudiando para mejorar. ¿Qué ¿Es No, gracias a Dios la ha recibido ¿no? Para Pero a veces por algo O sea, porque estás haciendo un buen contenido eh, Pero a lo que quiero llegar Es que pues, a la gente le ha gustado Sí, y pues ya nos mostrado Algunos temas Ahorita les mostraremos Tiene buen, buen, buena simbología Lo que canta Lo que escribe Y créame que Está re brutal eh, Hablando de tu problema En sí eh, Cuéntanos sí, que, sí. que tienes Pues él es una persona Discapacitada Pero pues no lo limita A nada Él es muy guerrero Él es una persona Discapacitada Pero ya les había comentado no, Se no limita, limita nada, para nada Ningún límite Créanme que Todo lo que tiene acá Está brutal Entonces cuéntanos Por eh, eso Rápidamente, tengo una hartogriposis múltiple congénita. esa enfermedad hace que mis extremidades no funcionen correctamente, entonces no puedo caminar ni mover mis brazos, todo lo hago con la boca. Pero nada, ahí está Encide, dándole duro a esto. Le haremos un paneo de, de. Por los que quieren saber más sobre mi enfermedad o sobre mi historia de vida, en mi canal aquí abajo busquen o dejaré por aquí, las, aquí una taqueta para que pues, den clic y vean la historia mía. En muy buenos días me entrevistaron, así que pueden ver todo sobre... De pues todo lo que tiene acá, Mi créanme que... Hogar. Es su hogar, créanme que o sea, eso está re brutal. <risa> Solo va a entrar y... Con una CPU? <risa> <risa> <risa> eh, bueno, si de cuéntanos a futuro qué, en qué proyectos tienes y vas a seguir... Eh, con la música, que creo que sí, porque tienes que seguir. A ver si nos puedes contar algo de, de lo que tengas a futuro y pueden simitar. Ok, sí, rápidamente. Mi plan era lanzar como una especie de álbum de 16 canciones netas mías, o sea, escogidas como reales, por decirlo así. Estas canciones las estaría ahí publicando ya al final como, o sea, en un video grupal de álbum. O sea, te la disfruto no está sé incluida. Oh. Y ya por último, seguir haciendo covers, and rap freaky, realmente quiero hacer mucho rap freaky, para el especial de, un, de, de mil suscriptores cuando lleguen, mm -hmm. viendo uno de Pepsi Man, algo ah. bien chévere Ya saben, ah, sí. ya saben, sí. Pepsi Man para los fanáticos de Pepsi Que eso no me llama, por favor, yo no puedo caminar, entonces <risa> el tema de correr... Es hacer un, un chiste sobre eso. Realmente, claro. a mí no me afecta mi condición, me gusta bromear sobre, sobre lo mío. Y como me decían en el colegio, sí. el imparable. Dem no era mi porque mi no, yo. En mi carrera ahorita soy imparable porque dicen que no voy parando y que voy con toda, ¿no? Uh -huh. Pero el imparable era porque me no iba a la silla de ruedas y no paraba, iba casi contra el muro, iba <risa> bien rápido. Entonces, por eso me, el, mi eslogan es el imparable. Ya saben, el imparable, ¿no? Y así como va. Imparable. ¿Sí? Buena incidencia. ¿Qué dices y ¿Sí? nos muestras algo de lo que sabes hacer con que, lo que cantas si nos quieres improvisar algo Sí, lo, lo queremos hacer a pura acapella o sacamos para ti eh, con mucha producción o así sencillito como quieras Como quieras, pues, acapella, sí sí, o... sí, sí, así nomás, probemos acá un deciso sí. freestyle a ver cómo me queda Ok, ok, ok improvisando Este freestyle no sé cómo me salió, estaba tan mal con el dolor de cabeza del accidente que tenía Ahí no se me nota Porque yo les pedí que por favor Sacaran un ángulo donde no se notara Pero pues Ahí ya vieron la foto porque la publiqué antes O si no la vuelvo y la repito por acá Otra fotito Y ustedes darán su opinión Si valía la pena esta entrevista El esfuerzo que hice para o sea, Hice un esfuerzo muy grande para tener esta entrevista Porque me había y por eso no podía grabar Desde la casa Puro freestyle va el imparable Solo quiero contar A toda la gente que me viene a escuchar Aquí estoy con los de color gun Vamos a improvisar una rima fenomenal Escucha lo que digo Yo tengo un poco de estilo Pero la gente sabe que soy como el vampiro. Te digo, si no te gusta mi contenido Pues chao bambino Quiero que sepas que esto es genial Que la gente viene a escuchar cuando voy a hablar Tal vez cuando vengo a improvisar un estilo Comiendo y tomando Y cortarán eso en el video Paz, escucha lo que digo Tal vez no tengo estilo Pero te rapeo aquí Un poco suavecito Y mírame de frente Que lo que tú estás esperando Que te diga que yo ya me estoy cansando Esta voz no la estoy fingiendo Es que me estoy enfermando no pensé que me tan... No, bien, bien, no, no, bien, bien, bien. Muy bien banda, como ya escucharon a MC Dev. ¡Sí! ¡Por <risa> fin! <risa> ¡Por fin! <risa> eh, no, o sea el hombre es muy brutal en todo lo que hace, para finalizar el, el video, en si ven eh, algo que nos quieras compartir, unas palabras, muchas gracias a todos por seguir este canal, de verdad que me parece muy bueno que estén apoyando a la cultura de, del arte, del arte urbano ¿sí? hip hop, etapares, lo que sea lo, mejor dicho el arte, ¿sí? el estilo lo que más hacen, porque en esta vida poco todo se está acabando y lo único que nos queda para expresar nuestros sentimientos de muchas formas es el arte, ¿no? ya sea dibujando. Ya sea cantando De cualquier forma Tenemos que expresarnos Por eso quiero expresarles Mis agradecimientos Y que En esto No, no se claven mucho Yo voy a hacer Mucho tema controversial Es decir que Haré una canción romántica Haré una canción De tiradera Porque es que de que Haré una canción De, de videojuegos Entonces que Porque hay saco sacando solo videojuegos, ya no lo sigo porque ya no es lo, no es lo mismo, entonces no, gente, yo lo estoy haciendo porque por compartir, es mi gusto, que también lo más importante es que el rap está muy mal juzgado, o sea, miren yo, yo soy una persona que soy completamente sana, nada de alcohol nada de drogas, nada de vicio he tenido muchas críticas que he visto que ay, pero esa música es de gente consumidora los respeto, pero realmente no, la música no se puede no se puede categorizar por ese estilo, si ¿sí? yo vengo a rescatar el nombre de ¿verdad? Con mis pulmones y mi hígado 100% limpio. ¿Listo? Entonces, gracias y síganos. Nada, <risa> no, parceros, eso ha sido todo por hoy. Eh, acá les dejaremos las redes sociales de MCD. Vayan a verlo, créanme que está es muy mi brutal, está rompiendo Yo estoy impresionado. Pibe también llegó y eso, mejor dicho, acá está. Y me quería robar la CPU ya. Imagínense. No. <risa> que no se la cree. Nada, muchachos, recuerden que esto es de color Game. Yo soy Tatán Lizca. Ni nada. Ups it up. Bueno, los loopers, ah ok, veamos los loopers. O oh, los que sacan monólogos y usan la forma en la que conectan una cosa con la otra. Entonces como ese viene, viene con la pelea pero también come el primero, ¿no? primero y después. <risa> no, a re no, no, no. Ah, Ahí, ahí, ahí, ahí está. Ah. Pero ahí está pausado, ¿cierto? Ya sean NCT. No, ¿Y esto es? ¿Sí? color gay. ¿Sí? Ya saben, ya que sí, No, para no, que me vean. Bueno, Para que se lo pone en sus rodillas. tiene más que El primo. Camarógrafo, buena persona, excelente. Por eso que que mi No, me está dando duro. <risa> Ajá. Eh, bueno, y eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mi reacción. Si tienen alguna pregunta una duda, por favor, déjenlo aquí en los comentarios. Si quieren más videos como estos de reaccionando no solo a mí, sino a otros videos, pues díganme en a esto. La verdad, tengo varios conocimientos sobre una que otra cosita. Así que no lo duden, déjenlo aquí y por favor, en serio, apóyame. Simplemente hay que darle aquí a la campanita de notificados para suscribirse primero. Después les aparece la, la campanita así, blanquita. Seleccionan acá arriba donde dice todas o si no, no les va a avisar cuando salga un video nuevo. Pues dejar me gusta. Obviamente el comentario pues, se pone aquí abajito. Por ejemplo, le doy muchas gracias a estas personas. Vamos a nombrarlas. Las personas que me, me saludaron como Ryan Nieto Acosta... A Red Isco Ima, mi compadre, mi hermano del rap hip hop, que por favor visiten su canal también, tiene excelente música, tiene gran talento. Eh, Patricia, no la conozco, pero un gran saludo. Eh, María Camila Huasca Carreño y a Martin Amada Y bueno, ahí sí me canso de otro, pero nos vemos. Así que muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima.